Bueno, vamos a comenzar entonces, me escuchan, déjenme saber si me escuchan, si me pueden ver, ahí está, hola, creo que ya me pueden ver, me pueden escuchar, déjenme saber si me ven, si me escuchan en Facebook, bueno, vamos a comenzar entonces, me escuchan, déjenme saber si me escuchan, si me pueden ver. Ahí está, hola, creo que ya me pueden ver, me pueden escuchar. Hola amigos de Español Real, ¿cómo están? Déjenme saber si me ven, si me escuchan. ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar allí conectado y por participar eh, de este concurso. Eh, dejé algunos minutos de introducción para dejar la oportunidad a las personas que se puedan ir conectando y que estén ahí al tanto para la pregunta en unos minutos voy a realizar la pregunta, es una pregunta muy muy sencilla pero eh, que puede ser un poco difícil, sobre todo si no me conoces o si no eres un hispanohablante nativo bueno, quiero informarles que estoy también en Instagram el concurso va a ser a través de Facebook pero he decidido estar en Instagram, hola, hola amigos de Instagram voy a estar en Instagram para que puedan también ver eh, los seguidores de Instagram, el concurso del día de hoy bueno sin más eh, vamos a comenzar eh, muchas gracias nuevamente mi nombre es Martín soy el creador de Español Real y desde el 2015 vengo ayudando a las personas, a los hispanohablantes no nativos hispanohablantes como tú que tienen un conocimiento de español sin embargo que no son capaces de hablarlo o de expresarse, eh, de exprimirse fluidamente bueno, eh, ya en español real he cumplido más de dos años de español real así que por ese motivo y por el motivo eh, de que estamos en el mes de diciembre, que es un mes de fiesta, es un mes eh, de celebración, he decidido realizar este concurso. Este concurso para agradecerles por su fidelidad en estos dos años de español real y eh, para que eh, tengan la ocasión de conocerme un poco más y de ganar estos premios como lo anuncié van a haber dos premios los dos premios son la misma cosa para que quede claro eh, un premio es una clase de conversación gratuita conmigo por skype por 30 minutos y el segundo premio es exactamente lo mismo ahora he decidido eh, otorgar estos dos premios a dos personas las personas van a ser un chico y una chica, de este modo dos de ustedes, dos hispanohablantes van a tener la ocasión de ganar así que he decidido realizarlo de este modo ya que me parece muy justo y muy sencillo así que básicamente estas son las, reg las reglas ahora también quiero decirles que al momento que voy a realizar esta pregunta eh, como estamos en vivo dentro de los comentarios voy a poder ver y ustedes también van a poder eh, percatarse qué persona ha respondido qué cosa y en qué momento a qué hora así que desde este punto de vista el concurso va a ser muy justo y muy sencillo y luego con los ganadores con el ganador y la ganadora me voy a poner en contacto por interno para eh, coordinar qué día eh, qué fecha les conviene tener esta clase de conversación conmigo así que básicamente estas son las reglas y bueno las condiciones es bastante claro, sencillo y justo, he querido que sea de este modo de este modo eh, las personas van a tener eh, la oportunidad de conversar conmigo y este, de ganar, de ganar de una manera justa, bueno ahora la pregunta es la siguiente es una pregunta que en realidad muchas personas me han realizado así que pido a los hispanohablantes nativos que se abstengan porque algunas personas han dicho no, los hispanohablantes nativos no pueden eh, participar eh, bueno, vamos a comenzar entonces He visto a muchas personas que están conectados, bueno, la pregunta es la siguiente, es bastante sencilla, a ver, atentos al primer chico, a la primera chica que respondan correctamente ganarán, ¿vale? ¿Están listos? A ver, vamos por ello. ¿De qué país soy yo? ¿cuál es eh, mi país de origen?, de Martín, de Español Real, ¿de dónde crees que vengo yo?, ¿de qué país?, bueno, tienen que responder entonces ¿de qué país hispanohablante?, ¿cuál es de los países hispanohablantes?, es mi país de origen, déjenme saber, ya les he dado una pista, les he dicho países hispanohablantes, así que son 21 países hispanohablantes, ¿verdad? oficialmente son 21, así que escribe debajo, comenta de qué país crees que vengo yo yo, Martín, según mi acento, no lo sé, según la manera, mi manera de hablar, mi manera de ser, a las palabras que uso, las expresiones que les he ido explicando en estos dos años, tal vez según mi rostro, <risa> no lo sé pero ¿de qué país crees que vengo yo? ¿cuál es mi país de origen? a ver voy viendo las respuestas debajo Francia nos dice Aline, Aline de Brasil, Francia España nos dice Michel de de Brasil ¿verdad? Martín es español dicen, Flavio bueno acá como podemos ver eh, como pueden también ver ustedes las respuestas van saliendo y podemos ver el orden de las respuestas así que uh, que la persona, la chica y el chico que respondan correctamente que acierten eh, van a poder ganar yo voy a estar aquí todavía algunos minutos Flavio me dice que el acento es muy típico de España bueno quiero aclararles una cosa uh, yo no imito mi acento, mi acento es tal cual es decir no, uh, no he cambiado mi acento mi acento se mantiene desde, desde que era muy pequeño, muy niño, así que no, no lo he cambiado. A pesar de que, eh, que, de que he vivido en diferentes países, a ver, les voy hablando un poco de mí, desde que, de que he vivido en diferentes países, no sé, Brasil, Estados Unidos, Italia, aquí, ahora en Francia. Sí, ahora me encuentro en Francia, vivo aquí, en París. Así que espero la respuesta correcta, tengo, tengo muchas ganas de escuchar sus respuestas. De Argentina nos dice a Fela, bueno amigos de Instagram por favor respondan en Facebook ya que esa es una de las reglas. El concurso pasa por Facebook así que si no comentan en Facebook a pesar que sea... Eh, correcta la respuesta va a tener la oportunidad la persona que responda a través de Facebook así que por favor respondan a través de Facebook ah, como lo dije al inicio he decidido compartir este video en Instagram así que me van a ver mirando hacia aquí voy a estar también en Instagram pero era vamos era solo para, para compartirlo con nuestros amigos de Instagram Así que voy viendo sus respuestas por Facebook, ah, voy viendo su respuesta por Facebook, María Ángela me dice tú eres de origen árabe, <risa> bueno me gustaría ser de origen árabe pero no soy de origen árabe, no soy de origen árabe, yo quiero aprender español, bueno Amigos, los invito a escribir de qué país creen que, que, que soy yo, de qué país creen que, creen que vengo, de qué país de habla hispana, como les dije hace un instante existen 21 países en los cuales el español es la lengua oficial, estos 21 países se encuentran bueno entre Europa, África, y América. Así que estamos hablando de tres continentes, tres continentes eh, del mundo. En estos tres continentes pueden encontrar hispanohablantes así como países de habla hispana. Bueno yo voy a estar aquí en directo todavía Yo soy marroquí. Nos dice nuestro amigo Sala. Bueno, voy a esperar. Entonces les repito la pregunta. Eh, ¿De cuáles de los países de habla hispana crees que vengo yo? Según mi acento, según mi modo de hablar, tal vez mi entonación mi pronunciación, no sé, mi rostro Argentina nos dice Fela, bueno Fela puede responder en, en Facebook ya que es a través de Facebook eh, me piden aquí en, en Instagram estoy mirando en Instagram las reglas bueno las reglas como las, las anuncié al inicio simplemente tienes que responder a través de Facebook aquí a través de Facebook tienes que responder a, a través de Facebook esa es la regla principal ya que el concurso está hecho para que sea eh, por Facebook vamos exacto tienen que adivinar por favor tienen que adivinar incluso si eres hispanohablante nativo vamos anímate y responde esa es la pregunta, dice Tesoro, tú eres de Costa Rica, no, se van acercando mucho, no, no soy de Costa Rica, tampoco de, de España, me dijeron de Francia, Diana, bueno, nuestra amiga Diana me dice que ha escrito por Instagram y por Facebook, Diana no puedo verlo por Facebook, Pero nos dice Diana que cree que yo soy de Colombia. No, no soy de Colombia. Sara, hola Sara. Eh, Sara me dice ¿cuál es la pregunta? Bueno, les repito la pregunta una vez más. ¿De cuáles de los países de habla hispana crees que vengo yo? ¿De qué país vengo yo? Esa es la pregunta. México, nos dice Yasmín. No. No, bueno ya pueden ir descartando algunos países, he visto respuestas uh, han dicho Costa Rica, han dicho Francia, han dicho Colombia, eh, México Argentina Hola Tesoro, bueno la pregunta es ¿de qué país vengo yo? ¿De qué país soy yo? ¿De qué país crees que vengo yo? Según mi acento, según la manera, eh, mi manera de hablar, las expresiones que uso, no lo sé, mi rostro, eh, mi pronunciación. Esa es la pregunta de hoy. A ver, voy a... Voy a poner la pregunta. Voy a estar aquí todavía en directo. Nos dice Diana, no sé por qué mi Facebook y uh, idiomas nos dice de Sudamérica o Centroamérica. Tienen que decirme un país. Un país a través de Facebook, por favor. Un país. La pregunta es bastante clara. Tienen que decir de qué país. Creen que soy yo. ¿Cuál es de los países de habla hispana? Así que si escriben, a, a pesar que sea correcta la pregunta, si escriben una región o un continente, bueno, no es válida, ya que la pregunta es eh, bastante clara, creo, ¿vale? Porque aquí han escrito de Sudamérica o Centroamérica. Vamos a ver... a ver más, voy a intentar poner la pregunta, si sí, rápidamente, por facebook no puede ahora nos dice nuestro amigo, bueno esas son las reglas, eh, yo voy a estar algunos minutos a, aquí todavía. Ok, nos dice Diana que ya contestó, Colombia, Venezuela, ok. Douglas nos dice que soy de Cuba. Bueno, Douglas nos dice que soy de Cuba. Ya, tenemos una persona, amigos, tenemos una persona que ha adivinado, no sé cómo. Tenemos una persona, esperamos a la, a la siguiente persona entonces. A ver, voy a, inter voy a... Vamos a ver si puedo poner la pregunta. Voy a intentar poner la pregunta también aquí, vale, aquí no la puedo modificar, pero la pregunta es sencilla, ¿de qué país crees que vengo yo?, ¿de qué país?, son válidas las preguntas que están en Facebook, por favor, esa era la, la condición inicial, las reglas, Marruecos <risa> les quiero comentar que voy a hacer un anuncio muy pronto ya que esta semana es una semana de cambios para español real así que les voy a hacer un nuevo anuncio se vienen sorpresas, van a haber más sorpresas, eh, lo voy a estar anunciando por Instagram Así que por Instagram se van a ir eh, dando cuenta de, de las novedades y los cambios de las implementaciones de Español Real. Estos cambios van a darse en este mes junto con el blog, así es. Muchas personas me han preguntado sobre el blog. Bueno, el blog existe, al igual que la página web, solo que estoy trabajando en ello para integrar todo y como lo estoy haciendo... Uh, vamos, lo estoy haciendo solo, eh, está tomando mucho tiempo, pero pronto van a tener todo allí, el podcast, los artículos, uh, todo, ¿ok? Ahora, mmm, vamos a ver la pregunta amigos vamos a ver si eco esto ahí está bueno disculpen allí la, los cambios ahí he puesto la pregunta si las personas no pueden ver allí de qué país así es la pregunta es de qué país soy yo de qué país eh, es martín de español real Estoy viendo los comentarios. Y hay una persona que ha respondido bien. Hay una persona que ha respondido bien. Eh, a ti que has respondido bien, ya hice un ah, me gusta. Le he puesto un me gusta. Un corazón. Un corazón. Bueno, chicos, eh, chicas de Instagram la conexión eh, aquí en instagram eh, no es válida las respuestas que van, van escribiendo por instagram así que les pediría responder eh. bueno hay una persona que ha respondido correctamente, una chica eh, hay una persona que ha respondido correctamente, le he puesto un me gusta un, eh, un... corazón en realidad he puesto un corazón a ella es una chica que ha respondido una chica que ha respondido correctamente así que esperamos al chico si no, en unos instantes para que no hayan fallas de, de conexión, en unos instantes me eh, voy a desconectar y ya será eh, el chico que responda correctamente pero hasta ahora es una chica que ha respondido correctamente a la pregunta de qué país soy yo de qué país es Martín de Español Real así que eh, felicidades, felicitaciones ya estaré hablando contigo voy a dejar un comentario debajo del comentario de ella cuando finalice este video de este modo me voy a poner en contacto con ella es una chica que ha respondido a través de Facebook le he puesto a uh, un me gusta, un corazón en realidad he puesto un corazón a su, a su comentario voy a poner una ganadora ok, una ganadora las personas por Instagram por favor respondan a través de, de Facebook, respondan a través de Facebook, bueno los dejo un momento amigos de Instagram luego voy a volver, voy a volver en unos minutos, ok. quiero ver todos los comentarios mm. bueno eh, me disculpo por la conexión, parece que la conexión está fallando un poco he intentado realizarlo a, de este modo para que sea más interactivo eh, ahora estoy únicamente por Facebook voy a esperar sus comentarios por Facebook, voy a revisar también a, a través de, vamos a ver los comentarios, bueno el vídeo en directo a través de Instagram eh, lo he cortado en este instante ya que de este modo vamos a estar únicamente por Facebook ya que la conexión está fallando aparentemente Bueno, hay una chica que ha respondido correctamente, bueno, la persona que ha respondido correctamente, ya que me están preguntando aparentemente han respondido más eh, correctamente, la persona que ha respondido correctamente según lo que estoy viendo sin embargo voy a verificar es tesoro tesoro tesoro verdad tesoro de mi vida bueno a la persona que tiene el facebook como tesoro de mi vida no sé cuál es tu nombre verdadero pero bueno eres tú quien ha respondido correctamente eres la primera chica que ha respondido, imagino bueno por lo que veo la imagen como puedo ver, sí voy a verificar pero es Tesoro quien ha escrito eh, correctamente primero, quien ha respondido bien a, a la pregunta vamos a esperar a algún chico que responda correctamente. Les quiero recordar amigos de Facebook, hispanohablantes, las personas que han respondido a través de Instagram, bueno, no es válido ya que como lo indiqué al inicio, este es un concurso eh, a través de Facebook. Algunas personas han contestado eh, correctamente por Instagram, sin embargo tienen que hacerlo a través de Facebook para que sea eh, válido. A ver, voy a verificar nuevamente, ya que por aquí no me deja verificarlo. Voy a verificarlo por... Estoy haciendo el seguimiento también por, por el móvil. Estoy haciendo el seguimiento por el móvil. A ver, déjenme ver. Douglas. No, Douglas, nos dice Douglas, no, no es Cuba, no es Cuba. Bueno, bueno amigos, también me piden o a, he visto al menos que están diciendo si pueden ganar dos chicas, bueno, las condiciones, una de las reglas era esa que era a través de Facebook y que era un chico y una chica. Bueno, si no hay ningún chico que responde, vamos a esperar entonces ya que las reglas son las reglas y es la manera más justa como lo habíamos eh, hecho, como lo habíamos acordado así que hasta que un chico no escriba correctamente la respuesta eh, el concurso no termina eh, Gustavo Barbosa nos dice de España bueno, tesoro eh, Ponte en contacto conmigo a través de la página Facebook de Español Real. Escríbeme por interno. Hay un inbox, hay una, eh, hay un email interno. Así que puedes escribirme por allí. Por favor, escríbeme. Eh, me puedes dejar tus datos, tu Skype, tu correo, tu nombre. Y los días que te gustaría uh, conversar, conversar conmigo uh, por Skype, ok? vale... bueno chicos hispanohablantes voy a estar algunos minutos todavía aquí ah, esperando, eh, bueno vamos a felicitar entonces todos a Tesoro, pueden escribir comentarios debajo, eh, Tesoro yo escribí, eh, bueno reaccioné a tu respuesta correcta, le puse un corazón, así que esa es la respuesta correcta eres la primera en haber respondido escríbeme por interno en la página uh, de español real, de este modo eh, vamos a coordinar cuándo, cuándo podríamos eh, conversar, tener esta clase de conversación en español real, así que Escríbeme por ahí, déjame tus datos, tu nombre y todo. Y este, con las demás personas vamos a esperar todavía que responda el chico. Vamos a esperar que responda el chico correctamente. Bueno, Douglas, veo que han escrito dos chicos. Douglas me dice, tú eres de Cuba, ¿no? Eh, Gustavo nos dice, tú eres de España, no eh, Casa Uy, hispanista, nos dice, bueno, saludo, saludos a, a Tesoro Ok, vamos a esperar entonces los comentarios de los, de los chicos eh, Ahí está la pregunta, ¿de qué país soy yo? ahí está la pregunta debajo ¿verdad? ¿de qué país soy yo? ¿de, de cuáles de los países de habla hispana crees que vengo yo? es muy sencilla la pregunta eh, según, no lo sé, mi modo de ser, mi rostro, mi acento, mi pronunciación eh, ¿de qué país soy yo? tienes que responder a, a través de Facebook ya una persona, una chica, ya respondió correctamente así que ella es la ganadora eh, y vamos a esperar simplemente que un chico responda de manera correcta eh, las respuestas de este concurso son válidas únicamente las respuestas a través de Facebook a través de aquí, de Facebook he realizado un video en directo también en Instagram simplemente para compartirlo a través de los seguidores uh, compartirlo con los seguidores de Instagram así que las personas de Instagram también pueden ver el video en directo sin embargo el concurso es a través de Facebook así que espero bueno, que les haya gustado este concurso eh, voy a realizar más videos en directo como este eh, también les voy a ir contando en el transcurrir de los próximos días las novedades de español real ya que se vienen cosas grandes se, ven, se vienen cambios siempre para ayudarte a hablar español de manera auténtica y divertida todo esto lo voy a ir anunciando a través de Instagram ya que yo utilizo Instagram a diario así que si no me sigues por Instagram considera hacerlo ya que a través de Instagram podrás enterarte de las novedades de español real, conocerme un poco más, acompañarme a todas partes, ya que siempre estoy compartiendo eh, cosas y eh, que puedas aprender español a través de la vida de un hispanohablante, de un hispanohablante nativo. Así que todo esto te va a ser de mucha ayuda, también por Instagram eh, publico eh, los videos de cada semana un resumen de los videos imágenes, fotos y muchas cosas así que ahí vas a encontrar mucho material totalmente gratuito también quiero invitarte al canal de YouTube de Español Real en este canal podrás encontrar muchos videos están todos los videos de Español Real hasta el día de hoy en estos dos años he realizado más de 100 videos y todos están en YouTube. Más de 100 clases en español real. Es totalmente gratuito. Solo tienes que uh, suscribirte, activar la campanita. Es muy importante activar la campanita en, en YouTube ya que de este modo no te vas a perder ningún video nuevo y también vas a estar al tanto cuando esté en directo voy a realizar videos en directo a través de youtube también así que todo esto se viene en este nuevo año más detalles les voy a ir contando en los próximos días también quiero decirles que voy a realizar un anuncio uh, por aquí por facebook así que voy a realizar un anuncio de una nueva etapa de español real y eh, todo esto es muy bueno ya que van a haber mejoras a nivel de audio, a nivel de video y también a nivel de la calidad de todo lo que involucra español real siempre para poder ayudarte a hablar español de manera auténtica y divertida bueno comparte este video si te gustó dale me gusta compártelo con tus amigos ya que de este modo vamos a ser muchas más personas en esta comunidad, en esta comunidad mundial y vamos a poder llegar a más personas y ayudar a las otras personas como tú que están aprendiendo a hablar español de manera auténtica y divertida cada semana publico videos en directo, videos eh, editados con frases, expresiones verbos, cultura, cultura hispánica y demás cosas bueno los saludo entonces espero las respuestas voy a estar a través del teléfono voy a estar este... voy a verificar nuevamente tenemos hasta el momento una ganadora que es tesoro y nos vemos en un próximo video en directo en español real. Saludos Eñe. ¡Chao!